Bueno, acá estamos en Lambert Jack, acá en Avenida Álvarez al 63-66, en una tarde espectacular que han reunido los amigos, y me encuentro acá con un gran amigo, con Willy. Willy, que, que hoy, hoy ya, le, ya lo estoy, <ríe> le estoy haciendo la invitación especial para el día 19 de noviembre, que vamos a estar con la primera nocturna de la Bastarda Tuning, Uh. Acá, Willy sí. querido, quiero que me traigas esta máquina. Esta máquina la quiero ver acá el 19. Está bien, si vos la querés, este querés, no querés que traiga otro. Bueno, está bien, está bien. Sí, no hay problema. Pero... ¿Estás comprometido ante la sí, cámara? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, con la gente, con todo. ¿Te gustó a vos? Me encantó, me encantó. Hace todo... dos años que no lo uso un año que no lo ponía en marcha y hace una semana que dejé todos los demás autos de armar y, y empezaste... me lo puse a armar a él cambié las correas, las mangueras de agua las cubiertas tuve que salir a buscar porque estaban muy, muy deterioradas las otras después de tanto tiempo que estuvo para son 20, 20. 20 encima el conflicto que tuvimos con las cubiertas menos mal que se arregló pero igualmente compré usado, porque cuando fui a averiguar lo que vale nueva, no, sí, no puedo, no, no, no, no, no se puede gastar un millón y medio de pesos en cuatro cubiertas, yo no puedo, no. Eh, la plata hay que ahorrarla, hay que cuidarla, sin deshacerte del vehículo, Exacto. es un vehículo viejo, es un vehículo que tiene muchos años, que está conmigo hace 30 años, va a cumplir este mes si Dios quiere, mis amigos, la mayoría vendieron los Corvette, no lo volvieron a, co a comprar. Y yo, gracias a Dios, lo sigo teniendo. Y lo quiero seguir manteniendo, manteniendo y, y quiero, quiero seguir y morir con él. O sea, yo soy de pensar... Que lo que te hace feliz no lo vendas, porque después no lo puedes recuperar y no lo puedes tener, Exacto. ¿me entendés? Sí. Lo mantengo con lo mínimo indispensable, con lo que da el bolsillo. Armo otros coches, que es mi hobby, me mantiene un cable a tierra, porque la gente me va a decir o me dice: ¿para qué tantos autos? Y no lo sé, no lo sé, te pues soy sincero, hay otras personas que gastan plata en otras cosas, en viajes en ropas, en equipos de música, no sé. Era Yo lo reconstruyo, claro. Eh. O sea, ¿qué sentís cuando andás con él por la calle? Que y la, la gente, gente te... La ve? gente es feliz. La gente me putea o me agradece <risa> o... Está feliz, loco, de ver la sonrisa de cuando salgo con un clásico de los años 50, los 70, que la gente mayor como yo lo ve y sonríe y me dice mi papá o oh, yo tenía un igual y no puedo creer que esté andando. Yo no soy amigo de tenerlo guardado y usarlo una vez cada tanto y pasarlo un plumero. Yo voy a comprar con ellos, me voy a todos lados con ellos. No sé lo que es viajar en colectivo porque no puedo. Me muevo con mis coches. Y aparte, lo más lindo de todo, Adrián, ¿cómo nos conocimos? Por la pasión de los fierros. Si yo no hubiese tenido este coche o los otros... Nunca nos hubiéramos cruzado en la vida. Y la gente que yo hoy en día, que es mi amiga, es la gente de los coches. Hice a es la gente que me dio y lo que me dio esto. Entonces, ¿cómo no lo voy a tener? ¿Cómo no lo voy a cuidar? ¿Cómo no voy a hacer de esto mi pasión? Exacto. Es así. Exacto. El 19 va a haber otra reunión acá, un lugar muy, muy bello que nos dio participación a las motos y a los coches clásicos americanos, pues no tenemos dónde parar, porque no hay lugar no podemos ir a muchos lugares porque ocupan lugar. Claro. Y acá estamos en un lugar muy lindo, Adrián, y vos lo, lo estás viendo. Sí. Los dueños son como nosotros, son piernas, nos dan una mano y estamos Exacto. felices. Exacto. Y lo tengo acá y bueno, estoy feliz. Así que los ver, invitamos lo... a todos a sí. Lambert Jack, eh. vengan, vengan con familia, vengan a comer, que es riquísima la comida, una hamburguesa de tres pisos con un escarbadiente largo así. No la terminan más de comer. Y unas papas fritas, una raba, una no, no, pizza no, no. casera. Nah. Aparte de eso, todo, todo casero, todo eso elaboración está... propia. Sí, que es, es, eso es lo que a mí me gustó. Qué familiero, que es un lugar para tomar una cerveza tirada sin alcohol para que no te pegue. Eh. Y poder salir otra vez a caminar con los coches, las motos sin problema. Y es un lugar de encuentro, hacerlo este verano, hacerlo nuestro, un lugar familiar, un lugar donde vos puedas venir a compartir un café, una cervecita sí, sí. y ver estos coches que a mí me emocionan. no emociona. lo ves, no lo ves si no. Tenés el lugar, porque hoy hablábamos un auto de esto, ¿cuánto mide? ¿Qué, qué, Seis qué largo tiene? Claro, Seis metros, listo. No lo podés meter en no, cualquier lado. No, no, no. Entonces, Acá tenemos, tenemos la posibilidad de este hermoso lugar gracias a Alan y a Gastón. a, sí. a ellos que... que, que Alan y Gastón son dos, ¿cómo te puedo decir? Son nuestros caballeros. Exacto. Son Exacto. nuestros caballeros sin armadura, ¿eh? porque son a cara limpia y nos dan este lugar y chicos vengan, disfruten, escuchen música, bailen, coman. Pero no se vayan sin pagar. Yo me fui sin pagar un par de horas. No diga nada, no. nadie te está escuchando. Nadie lo está escuchando. Me comí todo, pero valió la pena. Sí, estamos. Fue, lo más lindo fue cuando me fui sin pagar. Yo quería probar si podía irme sin pagar. Por primera vez me fui sin pagar. Esto, Alan y Gastón. No, no escuchen, no escuchen lo que está diciendo. Este, no. Bueno, la cosa es que lo venimos a pasar lindo con los fierros, sí. con los amigos, con estos amigos que nos da, que nos da esto, la pasión sí. de, de los autos. Y... Aparte, Adrián, vos, sí. ¿no te sentís bien? Uh, estoy feliz. Y la gente cuando viene acá y saca fotos que viene con los chicos, y ven un lugar de esparcimiento y que no tienen que esperar tal vez un año para una reunión de autos, sino una vez por mes o dos veces al mes podernos reunir. Oh, es, es lindo, es, es para lindo. mí es lindo. Por Cuando eso En otros ver. países se hace. Acá. Y sí, y acá lo tenemos que hacer. Totalmente. Y acá lo tenemos que hacer porque. Si todavía, no molestamos a nadie. Si no se llena de telaraña adentro. Sí. Hay que sacarlo. Pero de, van a de decir pasear. a mí. <risa> claro. Cada vez que tengo que limpiarlo no termino más. <risa> este, así que Ay, bueno. Dios. La, la bastarda tuning va a estar organizando. Sí. El 19 de noviembre, acá a las 19 horas, los esperamos a todos a que vengan a disfrutar de este lugar maravilloso. Pero ¿Ten? vengan, vengan que no se van a arrepentir. No gasten. Vengan a estar acá, equipo de mate, hay un parque hermoso, sáquense fotos con los coches, pasen un momento agradable y después sigan caminando. Sigan el viaje, es un momento agradable de que van a ver cosas bonitas de, de ensueño de nuestros abuelos, nuestros padres. Y buena música, buena gente. Exactamente. Bueno, muchas gracias Willy. A vos. A este... vos y a, tu, y a tu audiencia. Ahí está. Un saludo grande para todos. Esto es la bastarda Tuning. Yeah. Cariño.